¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? El video de hoy tiene que ver con nuestros objetivos, tus objetivos, alguna conocida, familiar o conocido, eh, y los valores que tienen esos objetivos para vos. Y acá sí, como siempre, el propósito, el propósito de todos estos videos es acercarte, ayudarte, acompañarte, sobre todo acercarte las distinciones que el coaching tiene como metodología de trabajo, como metodología de gestión de cambios para la cotidianeidad, para las cosas que a la gran mayoría de las personas nos pasan, en algún momento de la vida te pasa, me pasa, me ha pasado y espero que me siga pasando de que me plantee nuevos objetivos y en este nuevo planteo, en este planteo de nuevos objetivos también surgen obviamente dudas, surge incluso hasta niveles de desconocimiento sobre el objetivo en sí mismo Digamos, vos puedes tener por ejemplo muy claro cuál es el objetivo de acá a un mes a, o para mañana o para el año que viene o para dentro de tres meses y después ese objetivo tiene características ¿sí? tiene eh, ciertas, yo le diría como condimentos que hacen que el objetivo tenga más o menos valor y acá entra la palabra valor en juego viene a formar una parte muy importante del objetivo, de los objetivos que te plantees. ¿Y por qué es importante que vos tengas en claro, o que yo tenga en claro, llegado el caso, eh, el valor, o los valores incluso, del objetivo que te hayas planteado, o que te quieras plantear el día de mañana? Porque estos valores van a ser, primero, parte fundamental del objetivo en sí mismo digamos, cuanto, cuanto más valores tenga para vos el objetivo que te hayas planteado, y cuando digo valor, no solo me refiero al valor, si se quiere, hasta monetario, o de gasto, o de inversión que vos tengas en ese objetivo, sino algo mucho más importante, incluso que, que puede llegar a ser que, que el dinero, o que la inversión, o lo que vos tengas como un gasto para ese, valor, para ese objetivo, perdón, es el valor que va más allá de, del concepto del dinero. Que tiene que ver con los valores personales, con las cosas que son importantes en tu vida. Con esas cosas que a vos te hacen sentir bien, que te hacen sentir vital, que te hacen sentir eh, incluso vivo o viva. Viste esas cosas que vos decís, uy, esto realmente cuando lo logre me va a encantar. Va a ser algo como que, no sé, me cambió la vida. Muchas veces pasa, o te ha, te ha pasado supongo yo, a mí me ha pasado. Hubo cosas que... Eh, en el momento que yo me planteé el objetivo, cuando lo logré fue un gran cambio. Hasta un cambio, un cambio de paradigma, te diría. Y, y acá es lo importante por eso es tener en claro, que vos tengas en claro, qué parte importante del objetivo tiene eh, en referencia a los valores tuyos. Los que vos tengas. Yo tengo ciertos valores personales, digamos, que van bueno, más allá del dinero. ¿Sí? Eh, y vos tendrás los tuyos, digamos, y todos son válidos, de, tu lista, si se quiere, de valores, es totalmente válida para vos, y en eso creo yo, y desde la experiencia, y desde lo, y esto es, sí es algo, si se quiere, más personal, pero sí basado también en la experiencia, como coach, y como mentor, cuando las personas, cuando vos, cuando yo, cuando cada uno de nosotros encontramos en ese objetivo uno o más de uno de los, de los valores que nosotros tenemos para nuestra vida, y se corresponde o está alineado con esos valores, ese objetivo como cobra mayor importancia. Incluso hace que eh, tengas hasta más energía, más ganas, más tiempo le dediques a lograr ese objetivo. ¿Sí? Por eso es tan importante el valor de los objetivos. Y por eso quería compartir con, con ustedes, con vos, el, estas distinciones que el coaching trae estas distinciones que en una conversación de coaching, en un proceso de coaching, en una sesión de coaching, aparecen casi te diría en, en la totalidad de los casos, en la totalidad de las conversaciones, siempre aparecen los valores de las personas, los tuyos, los míos, Digamos cuando yo tomo coaching y yo voy y pido coaching con otro coach, en algún momento aparecen mis valores, en algún momento seguramente cuando vos conversás con alguna amiga, con algún amigo, también aparecen tus valores. Son cosas importantes que vos no canjeás. Eh, por lo general, eh, los valores pueden cambiar, pero en el momento que vos lo tenés identificado, ese valor con, en, en ese momento de tu vida, son cosas como incanjeables, ¿viste? Esas cosas que vos decís, no, esto yo no lo cambio por nada del mundo, no importa lo que pase, no importa lo que haga, o eh, si voy a hacer tal cosa tiene que tener esta cuota de X valor para vos. Entonces, en los objetivos, en el objetivo que te hayas planteado, lo importante es que vos puedas identificar cuál o cuáles son los valores que ese objetivo tiene en sí mismo. Cuanto más identificado tengas los valores, o cuanto más valores vos encuentres ese objetivo, ese objetivo va a tener mayor importancia para vos. Ese objetivo va a ser, si se quiere incluso, eh, va a ser válido para que vos tengas un, o, o le des un mayor esfuerzo, un mayor tiempo y mayor dedicación para poder lograrlo. Entonces, por eso es muy importante, eh, desde mi experiencia, vuelvo a lo mismo, perdón por ser reiterativo, pero digamos desde la experiencia y eh, si se quiere en lo personal también, ¿por qué no? Eh, cuando los objetivos tienen uno o más, más de nuestros valores de... Si se quiere como aplicados o dentro de ese objetivo, mayor importancia tiene ese objetivo. Y es, es más difícil que uno en el transcurso, que vos en el transcurso del tiempo, ese objetivo lo sueltes. Como que te olvides. Decir, no bueno, esto ya no, eh, no lo voy a hacer. Eso, cuando, eso pasa cuando el objetivo no tiene valores importantes para vos. O no tiene valores, son algo que si se quiere más pasajero. No está alineado con todos tus valores o con la mayoría de los valores que vos tenés. Está posiblemente más alineado con algo momentáneo, con algo pasajero. Con algo necesario en ese momento. Y por eso el objetivo es pues, como que pierde importancia. ¿no? Pierde, pierde ese incluso esa necesidad que vos tenés de enfocarte en ese objetivo. Y en este video que era como siempre digo, es para acompañarlos, ayudarlos y acercarles el coaching a la vida cotidiana de cada uno de ustedes, a la tuya, a la mía, a la de todos, a la de todas, es la importancia que tienen los valores, y me refiero a los valores personales tuyos, vos tendrás tu lista de valores, la importancia que tienen los valores al momento de vos plantearte un objetivo, al momento de vos pensar qué querés hacer el día de mañana, Literalmente en 24 horas el día de mañana, qué querés hacer la semana que viene, qué quieres hacer a fin de año, qué quieres hacer el año que viene, qué quieres hacer, no sé, con tu familia, con tus. no sé, con tu trabajo, con tus estudios, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, lo que sea que vos te plantees como objetivo. Cuanto más claro tengas el o los valores que incluyen o que necesita ese objetivo, para que se cumpla, más importante va a ser para vos el objetivo, y por consiguiente, va a ser mucho más, si se quiere, hasta sencillo sostenerlo en el tiempo, ¿Sí? eh, así que espero, digamos que, esto te haya servido, este video te haya servido, que te invito incluso, a que si tenés algún que otro objetivo, ahí eh, en, en tu lista, de, de, de cosas adeudadas para este año, empieces a buscarle, si querés incluso anotarlo en un papel, eh, buscarle los, los valores que tiene para vos ese objetivo. Cuando encuentres esos valores seguramente vas a decir, ah, mira, esto sí es importante para mí, este objetivo o esto que quiero hacer, no sé, dentro de tres meses, dentro de seis meses, dentro de un año, eh, es tan importante porque cumple con esto, con esto, con esto, que yo sí necesito para mí, para mi bienestar personal, para mi placer, para mi, mi vitalidad, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con que nuestra vida sea más placentera, con mayores niveles de bienestar, de goce, de vitalidad, sobre todo de vitalidad. Digo, creo que, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Eh, todos estamos, y yo encuentro mucho en las conversaciones de coaching que tengo, esta como, eh, si se quiere, no, no es pérdida de vitalidad, pero es, en algún punto es como que hay un nivel de desasosiego. Eh, o por lo menos para la persona esa en particular hay un nivel de desasosiego mayor al que estaba acostumbrado o acostumbrada o hay un nivel de, si se quiere, de poca motivación o de desmotivación mayor al que estaba acostumbrada o acostumbrado y eso a veces pasa, aparte que hay un contexto, convengamos que hay un contexto que es más complejo pero también pasa porque el objetivo que en su momento, o hace por ejemplo dos años te habías planteado hoy perdió importancia, ¿por qué? porque posiblemente ya los valores tuyos en ese objetivo no sean tan importantes o ahora te estás dando cuenta que no tiene tanto valor, no tiene tanto valor para vos o no tiene tantos valores para vos ese objetivo y por eso le estás, si se quiere, quitando el foco nosotros decimos, los coaches decimos foco, pero tiene que ver, por ejemplo no, no, ya no tengo más energía para hacer esto, ya no tengo más ganas de hacer esto cuando decís ganas es básicamente le estás sacando el foco le estás sacando la importancia a ese objetivo que el cual requiere de tiempo de atención y de dedicación entonces la idea es que si tenés uno o más objetivos más cosas por hacer en tu lista le puedas si, si querés obviamente puedas buscarle los valores que tiene para vos ese o esos objetivos y en base a eso Incluso hasta puedes armar, si se quiere, una lista de importancia de objetivos. Y cuando digo importancia, digo, puede ser que hay uno que lo postergues para más adelante, hay otro que, si, si tiene mayores valores o más cantidad de valores que cumple, lo quieras hacer, eh, digamos, lo quieras cumplir primero, lo quieras realizar primero, lo quieras, te quieras dedicar, le quieras dedicar más tiempo a ese, a ese objetivo, a esa cosa que querés hacer y esto sí tiene que ver con una conversación de coaching, tiene que ver con lo que pasa en una conversación de coaching, en las conversaciones de coaching yo como coach acompaño y ayudo a mis clientes, a las personas que me llaman y piden conversaciones o procesos de coaching para encontrar algo que hasta el momento no tenían, eh, por eso el coaching es muy importante en, en, esta, en estas etapas de gestión de cambios de gestión de modificaciones porque las personas, yo te diría que casi indefectiblemente, porque nunca me ha pasado que una persona no, no haya logrado algo, sinceramente lo digo, que siempre al final de una conversación esa persona se va con algo más claro, con algo más seguro de lo que estaba antes, o segura de lo que estaba antes, con mayor claridad de, lo que, de la que tenía al comienzo de una conversación, con mayor incluso hasta motivación para poder lograr lo que quería lograr, o conseguir lo que, lo que quería conseguir, e incluso eh, más motivación para Poner más esfuerzo incluso en ese objetivo que quería, en eso que quería lograr, no sé, dentro de tres meses, por ejemplo. Una carrera. Eh, está casi finalizando la carrera y pierde la motivación. Me, me ha pasado más de una vez en, en una conversación que la persona está queriendo encontrar algo que la motive de nuevo para poder terminar su carrera universitaria o terciaria, eh, o incluso un cambio de trabajo. A veces quieren cambiarlo, pero no, están, no encuentran esa motivación para poder generar lo que sea necesario. Esto de gestionar el cambio, de generar lo que sea necesario para poder buscar un trabajo diferente o mejor o, o, o más apropiado a sus necesidades actuales. Digo, ¿no? Entonces, eh, para redondear un poco el, el video de hoy, es la importancia de los valores y cada uno, vos, yo, cada uno de nosotros tenemos una lista de valores que es totalmente personal. Y son total y absolutamente válida esa lista de valores. Entonces es que puedas identificar qué cosas son valiosas para vos más allá del dinero. Qué cosas son valiosas de verdad para tu persona, para tu bienestar, para tu placer, para tu motivación. Para tu dedicación en algo en particular. Y que esto, estos valores los puedas Poner en función o incluirlos dentro de tus objetivos, o que tus objetivos estén alineados con esos valores. Cuando vos puedas encontrar una mayor alineación entre los objetivos que te planteas y los valores que vos tenés eh, en, en cuanto a ese objetivo, mucho más sencillo va a ser para vos poder planear algo para que eso se cumpla, planear lo que sea necesario los cambios, las modificaciones o incluso el empeño, el tiempo, la dedicación que vos necesitas o vas a necesitar a futuro para poder conseguir eso que vos querés y eso tiene que ver con los valores cuanto más valores tenga ese objetivo, más sencillo se te va a hacer poder lograrlo, poder conseguirlo poder alcanzar ese objetivo así que bueno, este era el propósito del video de hoy una vez más es acercar el coaching y las distinciones que tiene el coaching, la metodología de trabajo que tiene el coaching para las cosas cotidianas que a todos nos pasan, a vos, a mí, a todos nos pasan, todos tenemos objetivos en la vida, en la semana, en el mes, en el año, o de acá a tres años, no importa, todos tenemos objetivos y a veces incluso hasta cambiando. Así que la importancia de los valores personales puestos en función o dentro de un objetivo que te plantees a futuro así que espero que te haya servido que te guste este video si te gusta y hay alguien que vos conoces que le puede llegar a hacer este video compartíselo posiblemente en este video encuentre algo de claridad o algo que le dispare esa motivación que quiere esa dedicación que le está haciendo falta para poder lograr ese objetivo y nada más era esto de acercar la metodología del coaching a la vida cotidiana de cada uno de nosotros así que nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Gracias.